Recordamos que estamos en Farmacia Hidalgo, en Elche. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Bueno, lo que hemos visto es, eh, durante el proceso, que es un poquito más, más complejo, eh, qué tipo de alimento eh, te produce tolerancia, que es buena tolerancia, que es todos los alimentos, aqu aquellos que han dado tolerancia positiva, todos los que tienen una tolerancia negativa, vamos a ver que hay dos tipos de, de alimentos eh, catalogados en dos colores diferentes. ¿Por qué? Porque no es tan importante quitar las intolerancias, que sí, que eso lo va a hacer María José y va, va a quitar de la alimentación todos aquellos alimentos que han dado proceso inflamatorio, sino que también es importante que de lunes a viernes y solo un día a la semana consumas menos aquellos alimentos que no han dado una inflamación, una señal inflamatoria, pero que realmente no producen una, una digestión demasiado eh, rápida. Entonces vamos a ver aquellos que no aportan que aparten como, como dice el dicho vamos a, a diferenciarlos en alimentos que, que tienen una tolerancia negativa pero leve y unos que tienen una, una intolerancia moderada que son los que vamos a retirar de la alimentación aquí tenemos por ejemplo el grupo de la proteína de leche que es importante porque estamos acostumbrados a quitar la lactosa pero no la proteína la proteína no siempre se puede quitar es más tolerada en, en alimentos procesados como es el queso cuya fermentación hace que la proteína de leche esté rota pero es importante porque tú por ejemplo comes, tomas mucho lácteo ¿vale? A así te gusta bastante la leche entonces en este caso la tolerancia más positiva sería en el caso de la leche semidesnatada que se diferencia entre la leche entera porque tiene menos grasa pero sigue teniendo las vitaminas y el calcio indispensables para prevenir enfermedades de la, como la osteoporosis y luego sale una intolerancia muy alta a la leche de cabra. Esta no la bebemos, sino que la consumimos normalmente en la proteína no, rota. Pues tomo es tomo queso, queso, tomo mucho queso de cabra. Vale, vamos a ver que la curación de esta, de, este, de esta leche hace que la digestión sea más rápida. Luego la veremos en el queso. Sin embargo, la lactosa, en el caso de la cabra, no existiría. Con lo cual es importante saberlo porque después, un poquito más adelante, hemos visto que en los productos lácteos, dulces y edulcorantes vemos que la lactosa es bien tolerada, aunque te la puedes quitar igual porque es un azúcar presente en, el, en los productos lácteos eh, la toleras muy bien la puedes quitar o no porque ahora ahora mismo todos los productos prácticamente todos los productos vienen con el etiquetado de cono sin lactosa y en, las, en el tema de los quesos, viene en los curados el ayumi, que es un queso curado poco habitual, el manchego curado o el, o el curado de cabra sale bastante bien, con lo cual el curado de cabra sí, ¿vale? Y en el caso de los frescos, saldría exclusivamente el queso de burgos, que el es que... el queso fresco de vaca. ¿Ese es el que puedo o el que no? Ese es el que no debes. Es curioso, porque, porque esa... hacemos lo contrario, nos parece que el queso de de Exacto. burgos, el, fíjate el es muy habitual pensar que un producto fermentado desgrasado va a ser más saludable, pero realmente como hemos dicho antes, tenemos que tener en cuenta lo que nuestro cuerpo tolera independientemente de que sea saludable o no, en este caso hay otros muchos quesos de frescos que no son el de vaca como es el de oveja o como vemos en los productos lácteos que luego lo vas a tener mucho más ordenado en un informe donde va a estar catalogado por colores con lo cual va a ser más fácil y más práctico pero el queso fresco de cabra tampoco sería el más adecuado ¿por qué? porque tiene también una tolerancia negativa. Luego, todos los que tienen una tolerancia negativa, aunque no lleguen a ser inflamatorios, los vamos a eh, distinguir en otro color, como el semáforo, rojo, amarillo y verde, para saber que el amarillo son todos los alimentos que esporádicamente puedes consumir una o dos veces a la semana, teniendo en cuenta que del listado del semáforo amarillo tenemos que tener eh, eh, la cantidad muy, muy controlada para que de ese listado solo consumamos un alimento. ¿Por qué? Porque la saturación de varios alimentos con una ligera tendencia hay que eliminarlos para que no sature el organismo. Esto es bastante increíble, ¿no? Sí. Porque hacemos casi siempre lo contrario. Incluso sí. cuando vas al médico, te mandan lo habitual, es decir, yo tomo queso intentando que sea el que tenga menos grasa, el queso, en concreto el queso de Burgos, uh -huh. y es justo lo contrario, lo que me está haciendo daño. Por lo tanto, a mí me parece que esto debería ser obligatorio, para que todas las personas... No podemos empezar una dieta sin pasar por vosotras, y lo digo completamente en serio, ¿no? Porque, claro, estoy aprendiendo algo que, que lo estoy haciendo mal cada día, ¿no? Y lo estamos haciendo posiblemente todos mal cada A día. A ver, realmente es el desconocimiento, porque cuando normalmente nos encontramos mal, tenemos un proceso digestivo lento, o tenemos malas digestiones, solemos tener gases, no... No da la señal de alarma hasta que esto no se, no se considera algo habitual, que desde por la mañana solemos tener muchos problemas digestivos. Entonces recurrimos al médico de cabecera o directamente a la farmacia para solucionar los síntomas del momento y ya está. ¿Vale? Pero el problema es que los médicos tampoco... Es realmente Vamos el especialista. Me gustaría es el que... que supieran porque claro. no he oído a especialistas a hacer alguna dieta contándole esta situación y jamás me ha dicho lo que puedo y lo que no puedo tomar. Claro, porque tampoco tienen los medios para hacerlo. Realmente en la Seguridad Social se cubre exclusivamente azúcares como es la lactosa, la fructosa o el sorbitol. Pero eso lo tiene que mandar el especialista que se tarda de media. Si tú tienes que coger una cita con el médico de cabecera dos tres semanas, más seis meses para el especialista, cuando te manda la prueba, pasan otros tres, cuatro meses y de aquí bueno, a un año pueden pasar muchas cosas. Y si en una sociedad pasa exactamente lo mismo, porque yo lo compagino, pero es, me pasa igual, jamás me han dicho lo que podía y lo que no podía tomar. Claro, aquí lo que, se, lo que se consigue es mejorar la salud digestiva, que es lo más importante, para que tu organismo funcione correctamente. Si tú no absorbes bien... ¿Cómo vas a aportar los nutrientes necesarios? Es imposible. El tubo digestivo al final, el intestino se, se llena de una capa eh, que, no, que no tiene que estar ahí y entonces empieza a la mala absorción, que es la desnutrición del siglo XXI. No es la que no se come, sino la que come sin aportar. Mucho cáncer de colon. De estómago, estamos hablando de cosas muy Sí, pues Sí, colon irritable que se encasilla ahora mismo en todo. Prácticamente el 80% de la población está diagnosticado con colon irritable y eso es que el colon está irritado, pero hay que saber por qué. ¿Por qué? Porque la alimentación no es adecuada. Hay que escuchar a tu cuerpo y hay que saber este tipo de cosas para llevar, no una dieta de adelgazamiento, que todo el mundo piensa en dieta y piensa en adelgazar. No, es una dieta adaptada a ti, a encontrarte bien tú nadie da para no envenenarnos. Exacto. <risa> es que es así. Para no dañar a tu cuerpo, que es lo único que tienes. ¿Y qué si puedo comer entonces? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de las hortalizas, que me has dicho que consumes bastante verdura, sí. podrías consumir absolutamente todo, excepto algunos derivados que hemos dicho que no salían como algo habitual. Los altramuces y las alcaparras pues, suelen ser bastante dañinos por el consumo, por el, el producto ácido, y las algas, que por el tiroides no puedes consumir, y los rábanos. Pero fíjate, yo sí que tomo algas. A ver, en el caso de tener mucho yodo, hay que tener en cuenta que las algas pueden, pueden descompensar la tiroides. Entonces no es muy recomendado. Esas son algunas de las indicaciones que completará María José con el test de intolerancia para que tengas en cuenta no solo lo que ha salido aquí, sino adaptarlo a ti. Y si tú por el tema de tiroides no puedes consumir algas, ella te lo va a decir. claro. Bueno, parece que que parece magia, pero estamos hablando de ciencia. Sí, estamos hablando de, de, de, de salud, que es lo más importante. Los avances tienen que verse reflejados en el día a día. Y esto yo creo que es que, a lo mejor porque lo, lo hago yo y me parece súper importante, pero debería hacerlo todo el mundo. Ya solo por curiosidad, saber lo que te sienta bien, yo creo que es indispensable. Es que somos lo que comemos sí, y tengo. mira que lo decimos y lo repetimos, sí, sí, sí. pero queda como muy, como muy actual, ¿no? Sí, como muy idílico, como claro. parece como una frase modelo, pero es verdad. Pero o sea, es. al final tu composición corporal es lo que tú hayas hecho con tu cuerpo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Esmeralda, como siempre. Desde donde nos encontramos, que es en Elche, voy a intentar estar más sana, porque sí. aquí tengo un cerebro, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> y no le estoy tratando muy bien. Una pausa y retomamos. Estos son confidencias.